Alguien que para mucha gente representa todo lo que es bueno del culturismo, todo el aspecto artístico, la simetría, las líneas bonitas. Todo eso para mucha gente está personificado por Frank Zane. Alguien que ganó el Mister Olympia tres veces, además de ser matemático, además de ser un estudioso de muchos campos y de ser una persona muy interesante. Alguien que sin duda cambió nuestro deporte, abrió las puertas a un culturismo más científico, más artístico. Y alguien que tuvo una vida muy interesante que vamos a cubrir hoy, así que espero que disfrutéis del vídeo. Frank nace el día 28 de junio de 1942 en el pequeño pueblo de Kingston, en Pensilvania. Y durante su juventud, durante su época del colegio, es un chaval muy problemático por un motivo que él ha explicado más adelante, que es un poco extraño y que a lo largo de su vida siempre ha estado ahí. ...y es que según él, pues es alguien que quiere paz... ...que quiere silencio y quiere tranquilidad... ...y en el colegio, lógicamente hay de todo menos tranquilidad y paz... ...entonces pues era alguien que se metía en muchas peleas con compañeros... ...incluso en alguna pelea con algún profesor... ...incluso tenía un hermano pequeño... ...que se metía también en muchas peleas... ...y luego se metía Frank por medio para resolverlas... ...pero bueno, siendo muy delgadito, pues no solía acabar muy bien... ...y un día con 14 años... ...él cuenta que entró en una clase de matemáticas en el colegio... ...y en el cubo de la basura vio una revista de culturismo... ...que parece algo impensable cómo iba a llegar una revista de culturismo ahí... ...la única explicación puede ser alguna profesora, algún miembro del profesorado... ...que estaba un poco, le gustaba ver a hombres en calzoncillos... ...pero bueno, el caso es que estaba ahí, Frank la guarda como si fuese un libro de magia negra... ...y por la época en la que estamos hablando... Solo podía ser una de tres revistas que había en aquel momento en producción. Dos de los hermanos Wither, que eran la revista Iron Man o la Muscle Power, o la revista de Bob Hoffman, el presidente de la AU, Strength and Health. El caso es que había una revista ahí, la coge, la empieza a estudiar, empieza a aprender de ella, se compra además unas mancuernas de 15 kilos con las que empieza a entrenar. Y a su padre, pues como suele pasar con muchos personajes, no le gusta... El nuevo hobby de Frank le dice que por qué no va a cortar árboles, eh, los árboles de los vecinos, el jardín de los vecinos, y así hace algo útil, además de algo físico. Pero bueno, pues Frank continúa haciéndolo y dos años después, con 17, o tres, tres años después con 17, que las matemáticas son lo suyo, pero no lo mío, pues pesa 15 libras más, que es lo mismo que pesaban las mancuernas que se había comprado. A quien sí que le gusta el nuevo hobby de Frank es a su madre, que siempre le apoya mucho porque ella ve que está haciendo que Frank sea alguien disciplinado, que tenga capacidad de trabajo. Y bueno, pues al año siguiente, con 18, se gradúa del colegio, como el número uno del curso, número uno de la promoción, y consigue una beca completa para Wilkes College, en el mismo estado, en Pensilvania. Y bueno, pues allí estudia ciencias, se gradúa a los cuatro años con una licenciatura en ciencias. Y durante esos cuatro años en la universidad, es cuando empieza a competir, eh, su primera competición, digamos, oficial es en el año 61, en el Mr. Pennsylvania, en el que queda decimoséptimo. Al año siguiente se presenta al Mr. Keystone, campeonato que gana, y en el 63, en ese mismo campeonato que bueno, pues iba a revalidar, eh, queda segundo, pierde el título, y en el último año de universidad, en el año 64, eh, decide dejar de competir, de darse un año de descanso para centrarse en los estudios. ...y para centrarse en mejorar como culturista, para mejorar lo que él pensaba que le faltaba, que era tamaño y densidad. Se gradúa en el año 64 otra vez con honores en su carrera y pesando 25 kilos más de lo que pesaba... ...cuando empezó en el mundo del culturismo con 14 años y nada más graduarse pues consigue el famoso trabajo... ...de profesor de matemáticas en un colegio en Pensilvania, trabajo que conserva durante dos años... ...y durante esos dos años pues continúa compitiendo y ganando bastantes títulos... Eh, ...gana tres títulos seguidos como son el Mr. Sunshine State del año 65... ...el Mr. Universo eh, de ese mismo año y el Mr. América del año 66... ...y después de ganar esos tres títulos pues decide... ...que debe tratar de mejorar su carrera competitiva... ...ve que tiene un futuro dentro del mundo del culturismo... ...y se muda a Florida que es donde él pensaba que estaba el núcleo del culturismo en aquella época... Y en Florida consigue un trabajo muy similar de profesor de matemáticas y de profesor de, de química. Y continúa compitiendo, ganando eventos como el Mister América del año 67, el del 68, quedando tercero en el Mr. Universo del año 67. Pero bueno, eh, gana el Mr. Universo del año 68, que es el famoso que hablamos en el vídeo de Arnold, en el que queda por delante de un muy muy joven Arnold y si queréis conocer esa historia pues podéis ver el vídeo de Arnold. Y allí en Florida es donde conoce a su mujer que a los poquitos meses se casan y deciden mudarse a California porque ven que en Florida pues no era lo que Frank esperaba. Además su mujer se empieza a interesar por el mundo del culturismo, empieza a ganar algún campeonato femenino y bueno deciden mudarse a California porque es donde ven que se está creando un, un núcleo en el mundo del culturismo, es lo que empieza a salir en las revistas California. ...los gimnasios de California, parece que todos los culturistas están en California... ...entonces decide mudarse a California... ...y al llegar allí pues se eh, ve que para ser competitivo... ...al nivel que había allí en la fb tiene que tomarse dos años de descanso... ...y empieza a entrenar con grandes leyendas del culturismo de la edad de oro... ...como Ed Corny, sers Nubret, Vince Gironda, Dave Draper, etc. ...y en el año 70 gana el Mr. Universo de Nava, el amateur, se convierte en profesional de Nava y gana el Mister Universo Profesional en el año 71 y en el año 72 y lógicamente pues esto hace que a Joe Weider eh, le llame la atención Frank además Frank estaba en California, Joe Weider estaba en California empiezan a, eh, a conversar y en este momento es cuando Joe Weider le contrata le empieza a pagar por artículos porque le interesa mucho su manera científica de, de entender el culturismo y empieza esa relación profesional entre los dos y después de ganar el Mr. Universo dos años, de empezar su relación profesional con Joe Weider, pues decide dejar todas las demás federaciones, centrarse en la IFBB, y debuta en el Mr. Olympia de ese año, del año 72, en el que queda cuarto, por detrás de Arnold, de Sergio Oliva, de Serge Nubret, pero por delante de también el otro debutante de ese año, Franco Columbu, que tenemos también un vídeo para él en el canal. Y bueno, pues ahí es donde empieza digamos, la discrepancia entre Frank Zane y Joe Weider, en la que Joe Wither, pues siendo como todos sabemos un fan del tamaño, de los culturistas grandes y Frank Zane siendo un poco todo lo contrario en el sentido que le gustaban los cuerpos más estéticos, las líneas más bonitas pues Joe Wither le decía que entrenara más pesado, que comiera más Frank Zane no estaba de acuerdo nunca llegan a un acuerdo pero bueno, Frank Zane ese año eh, pues para crecer, sí que tenía que crecer un poco, se toma otro año de descanso, el año 73 y vuelve en el año 74 al escenario de la Olimpia eh, y ese año pues le va mucho mejor Queda segundo en la categoría de 200 libras por detrás de Franco Y ese es el evento en el que se introduce la categoría de menos de 200 libras Y la de más de 200 libras Franco, Frank queda segundo por detrás de Franco en menos de 200 Y el evento lo gana Arnold Y bueno pues al año siguiente sí que se cae un par de puestos Queda cuarto por detrás de Franco, Ed Corney y Albert Beckels. Y en el 76, pues, 76 perdón, repite su segundo puesto, una vez más, eh, quedando por detrás de Franco, que ese año gana el Mister Olympia no solo más de 200, menos de 200, sino todo el evento. Y al año siguiente, en el 77, como sabréis los que hayáis visto el vídeo de Franco y el vídeo de Arnold, Arnold estaba retirado, Franco se rompió la pierna llevando una nevera cuesta, eh, cuesta abajo, entonces pues Frank se veía con posibilidades de ganar, veía que ...era probablemente el favorito y se preparó de una manera muy peculiar... ...que voy a compartir con vosotros para que veáis lo que hizo para mejorar... ...algo que a día de hoy va en contra de todas las creencias que tenemos a día de hoy... ...y es que se preparó con una rutina de, de entrenamiento... ...en la que hacía dos entrenamientos al día... ...el lunes por la mañana hacía pierna completa... ...por la tarde hombro, bíceps, abdominales... ...el martes hacía espalda por la mañana... ...pecho, tríceps y abdomen por la tarde... El miércoles hacía pierna por la mañana y nada por la tarde. Jueves hacía espalda por la mañana, hombro, bíceps, abdomen por la tarde. Y el viernes hacía otra vez pierna por la mañana, pecho, tríceps y abdomen por la tarde. Y siguiendo esa rutina de 700 entrenamientos de pierna a la semana, pues en el año 77, eh, le da la razón la historia, aparece con un físico muy mejorado, sobre todo en las piernas. Se hace con el título. ...y se convierte así en el quinto Mister Olimpia de la historia... Por detrás, ...por detrás, sí, de Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu ...y batiendo a grandes leyendas como Ed Corney, eh, como Robbie Robinson y otros grandes... ...y bueno, pues ese mismo año, algo que hay que apuntar es que se gradúa de su segunda carrera... ...por la misma universidad, eh, carrera que llevaba compaginando cuatro años con su carrera competitiva... ...y pues era la carrera de psicología... ...y al año siguiente pues se prepara para su segundo título... ...en el 78 donde repite victoria... ...en el mismo lugar en Columbus en Ohio... ...donde se suele celebrar el Arnold hoy en día... ...quedando por delante... ...de grandes leyendas otra vez... Eh, ...de Robbie Robinson, Roy Callendar... Eh, ...pero Ed Corny que había quedado segundo el año anterior... ...pues se cae al séptimo puesto... ...y en el 79 es cuando... ...se ve según el propio Frank su mejor físico, su físico más grande, con mejor condición y donde gana su tercer Mister Olympia y es un evento importante porque aparecen eh, dos debutantes que luego pues con el tiempo se convertirían por sus propios méritos en iconos como son Mike Menzer, Tom Platz y bueno pues ganó su tercer Mister Olympia ese año en el 79, se convirtió en pues un tres veces Mister Olympia. Y bueno, pues él no lo sabía, pero ahí se iba a quedar su reinado. Y se iba a quedar ahí su reinado por dos motivos, no sé cuál más importante. Uno era el retorno de Arnold secreto, que bueno, si no habéis visto el vídeo de Arnold, pues ahí tenéis todo sobre su retorno. Y el segundo motivo es que preparándose para la competición ese verano, pues estaba un día en la piscina, se resbaló y se cortó parte de la uretra. Eh, lo que hizo que estuvo, estuviese muchísimas semanas ingresado en el hospital, casi pierde la vida y bueno, pues perdió más de 10 kilos eh, de masa, lógicamente y al recuperarse, pues no se le ocurrió otra cosa que pedirle consejo a Arnold en cuanto a si competir o no y Arnold, claro que sí, pues le dijo, claro, hombre, compite, como no vas a competir, eres el campeón en ese momento nadie sabía que Arnold iba a competir, pero bueno, el año 80... Como sabréis los que hayáis visto ese vídeo, pues fue muy controversial, ganó Arnold. Frank, después de su lesión, quedó tercero. Y bueno, pues después de ese evento, de la bochornosa victoria de Arnold para muchos, en el año 81, muchos competidores deciden boicotear al Mr. Olympia, como Frank Zane es uno de ellos, Mike Menzer, hay muchos. Es el evento que gana Franco Columbus, su segundo Mr. Olympia. Y Frank, pues decide volver en el año 82, esta vez decidido a recuperar su título pero no fue así, quedó segundo por detrás del nuevo Mr. Olimpia que en el año 82 fue Chris Dickerson y en el año 83 pues eh, otra vez preparándose para competir en el Olimpia tiene otra lesión grave en la que se cae de la bicicleta y su hombro literalmente se hace pedazos y bueno pues aún así no sé cómo se compite sin operar se queda cuarto ...en el Mistero Olimpia que gana Samir Barut... ...y bueno pues después de competir se opera... ...es una operación muy compleja porque tenía el hombro hecho pedazos... ...es una operación muy larga... ...y decide retirarse ya del mundo de la competición... ...y después de retirarse de la competición... ...de haber ganado tres Mistero Olimpias... ...y de haber sido muy relevante en el mundo del culturismo... ...pues junto con su mujer Christine ...que hemos mencionado que se conocieron en Florida en su época allí... ...deciden crear una escuela de culturismo en una mansión, como si fuese la de los X-Men, eh, llamada el Zane Heaven, en la que compartían con sus estudiantes en cursos de fines de semana pues la manera de, de Frank Zane de vivir el culturismo, su manera científica, eh, sus técnicas de meditación, que es muy conocido por sus técnicas de meditación, su manera de entender la nutrición, la comida, eh, bueno, la comida la nutrición, sí, el entrenamiento, la química, etcétera. Y bueno, pues les va también que en el año 87, la localización que tenían se les quedó pequeña y compraron nada más y nada menos que la mansión de una leyenda de Hollywood, un actor que era Cary Grant. Compraron su mansión, montaron su escuela allí, la renombraron de Zane Heaven, que era como se llamaba, a la Zane Experience. Les siguió yendo muy muy bien y durante esos años Frank patenta una máquina, que seguro que habéis visto en muchos gimnasios, ...que es el Leg Blaster... ...es una máquina inventada por Frank Shane... ...la patente es suya... ...y bueno pues se gradúa por tercera vez... ...en un máster... ...en el año 1990... ...en un máster en psicología experimental... ...y en el año 98 deciden cerrar la escuela... ...y deciden mudarse a California, a San Diego... Eh, ...pues bueno, para vivir el resto de su vida... ...que es donde a día de hoy continúan los dos y Frank pues hoy en día se dedica a escribir libros, ha escrito más de 14 libros eh, continúa compartiendo su experiencia, su conocimiento del culturismo y su pasión en su página web, en muchos podcasts que hace, muchas entrevistas y bueno pues este ha sido un pequeño resumen de la gran vida de Frank Shane. Eh, espero haber cubierto eh, un poquito el gran impacto que ha tenido nuestro deporte alguien que abrió las puertas a un culturismo más científico, más artístico y mucho más interesante yo creo así que espero que hayáis disfrutado del vídeo y como siempre pues nos vemos en el próximo